Hola amigos de YouTube, soy Sonosbit, soy la voz detrás de este canal de YouTube llamado Sonos Beat TV, soy quien ha estado creando estos tutoriales estos últimos 3 años, que por cierto este 14 de agosto que acabo de pasar, el canal ha cumplido 3 años, gracias a todos ustedes que este canal ya lleva en estos momentos 3176 suscriptores y se han reproducido 232.634 veces todos estos videos, lo cual, les agradezco muchísimo en primer lugar. Y bueno, mi intención de crear este canal y de crear estos videotutoriales es compartir el conocimiento que he adquirido a lo largo de los años con todos ustedes, en correspondencia con otros videos que he visto aquí en YouTube y que he aprendido muchísimo. Yo creo que si todos compartiéramos el conocimiento, este sería un mundo mucho mejor para vivir. Y bueno... En los próximos meses iré metiendo otro tipo de contenidos a este canal. Por ejemplo, hablaré de fútbol, de política, de religión. Que creo que son temas muchísimo más interesantes que la producción de música electrónica. Así es que, ni modo ni hablar. No, no se crean como creen. Eso fue broma. Más bien, en los próximos meses iré metiendo otro tipo de contenidos relacionados con la producción de música electrónica. Meteré videos, por ejemplo, de este nuevo formato de mezcla de stems que es un formato que ya he subido un video en YouTube, chequen los videos en el canal sobre este nuevo formato que créanme que yo le tengo mucha fe y aparte de que es un formato muy divertido, ya hablaremos muchísimo y muy tendido sobre este nuevo formato de, de audio para mezclar en vivo, también hablaremos sobre otros softwares, por ejemplo vídeo Studio que le tengo un poquito abandonado. ...pero pronto saldrá la versión 1.2 que tendrá nuevos features... ...por ejemplo, ya podemos agrupar pistas... ...cosa que debieron haberlo hecho desde la versión 1, pero bueno... ...también otro feature que leí que van a meter... ...es por ejemplo, que la búsqueda en el browser de Bitwee Studio... ...va a ser muchísimo más rápida... ...para buscar todas esas librerías que quisiéramos incorporar... ...en nuestros temas musicales... ...y bueno, se preguntarán qué es Soundcore Records esta lona que tengo aquí atrás Soundcore Records es el sello que he creado este año donde estamos publicando canciones cada 15 días o cada mes de nuestros artistas que lo conforman en este caso lo conformamos Sonus beat su servidor también lo conforma este Rafael García que él es productor de Tech House también lo conforma su hermano que él produce Deep House y también este, de vez en cuando incorporamos canciones de un amigo que produce Psychedelic Trans que su nombre de proyecto se llama Side. este y bueno pues eh, la página es soncorecords.com. les voy a dejar en la descripción de aquí abajo el enlace hacia nuestro sitio web donde estamos publicando los lanzamientos, donde los pueden escuchar, donde los pueden eh, descargar eh, tenemos presencia en Beatport tenemos presencia en Spotify, tenemos presencia en Deezer en muchísimas otras plataformas también estaremos publicando algunos lanzamientos de nuevas canciones extens de nuestra producción. Y también estaremos publicando artículos relacionados con la producción de música electrónica. Y bueno, pues seguiré subiendo videos. En otros videos también invitaré a nuestros amigos para presentarlos. Eh, me han estado preguntando cuándo terminaré el curso de Ableton Live 9 muy pronto, ya nada más me faltan como tres videos, he estado ocupado haciendo otras cosas, por ejemplo el desarrollo de la página web, haciendo nuevas canciones, stems, etc. Pero les prometo que muy pronto terminaré, de hecho ya tengo los últimos dos videos terminados, ya nada más me falta uno que es el que me está tomando más tiempo acerca de Max4Life pero bueno ya estoy por terminar ese cursito para ya darle paso a siguientes videos, por ejemplo, de Tractor, de mezclar con Ableton Live, que me han estado pidiendo mucho ese tema. Suscríbanse al canal, simplemente denle clic aquí abajo y YouTube les mandará una notificación o a través de Google Plus también les mandará una notificación cuando haya subido un nuevo video. Y bueno, pues nos despedimos y les mando saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Adiós. Hola amigos de Youtube, soy la voz de Youtube ¡Pendejo!